estamos acá en San Pedro, decidimos estar en este hermoso lugar para festejar estos 62 años, pero a su vez para comunicarnos con todo el INTA de todo el país y con cada uno de los integrantes de la familia intiana para mandarlos un abrazo. Este, la verdad que hoy, en mi caso, es una alegría porque cumplo 30 años de estar en el INTA y además San Pedro me trae un recuerdo porque hace 35 años vine, recién egresado, hacer mi primer curso de horticultura a San Pedro. Así que este, con estos recuerdos y, y, y en estos momentos, que no es un momento sencillo, sabemos lo que implica este, el día cotidiano de la familia indiana, del trabajo, de la falta de recursos. Este, a toda la gente que pone el, ese esfuerzo para que las cosas salgan adelante, muchísimas gracias. Hemos, bueno, peleado para, para que estemos todos arriba del barco. En el INDA no sobra a nadie, su principal capital es la gente y este, por eso vamos a seguir insistiendo en esta posición y ojalá que el próximo año sea mejor que este, en lo laboral y en, la, en lo personal de cada uno de todos ustedes.